Continuamos en Gaming Room con la entrevista, al igual que en episodios anteriores. Esta vez traemos a José Luis Tour, desarrollador de Aurora's Journey and The Pitiful Lucky, de la mano de The Not So Great Team. Buenas tardes, José Luis. Es un placer estar aquí con vosotros. A ti por venir, muchas gracias. Eh, para poner un poco en contexto a, a los oyentes, porque puede que muchos no hayan, no hayan escuchado hablar de, del juego, cuéntanos qué es Aurora's Journey. Bueno, Aurora's Journey es un, un juego, es un side-scroller shooter con elementos de aventura y demás que estoy desarrollando para, para PlayStation y, y PC. Y bueno, es un, la historia de una chica llamada Aurora en 1927 que, que decide ir a buscar a su padre que desapareció cuatro años antes. Y bueno, entonces mezclo lo que son mecánicas de, de shooter en 2,5D con elementos conversacionales de las aventuras, con minijuegos... Y, un poco, intento que sea una experiencia divertida a la vez que apoya un poco una, una narrativa ligera y que, que, bueno, espero que le guste a la gente. ¿Y las inspiraciones de este juego, de dónde te vienen? ¿De dónde sale la idea de, de crear este estilo de juego? Bueno, el estilo de juego nace por varias razones. Este, siendo francos, este es mi primer juego, entonces no quería meterme en, en, en temas muy complejos porque... Lo peor que puedes hacer cuando empiezas a desarrollar un título, sobre todo si es tu primer título, es ser demasiado ambicioso, porque vas a acabar no haciendo nada. Entonces, uh, pensé que uh, la mecánica de Side explorer iba a ser más accesible, a nivel tanto de diseño como de programación. Y a partir de decidir ese tipo de mecánica, la historia fue surgiendo. Fue surgiendo. Aurora como personaje pues, se me ocurrió un día, luego pues, el Lacayo apareció unos meses después cuando ya está haciendo pruebas de mecánicas y el trasfondo, pues bueno, tiene, tiene influencias de un montón de, de un montón de, de obras diferentes que he visto, que he leído, que cosas que se me ocurren cuando cuando estoy con un empacho de garbanzos, bueno, mil cosas. Y el tema de, de la idea, por así decirlo, histórica, ese contexto histórico, ¿sabe de alguna parte o no? Porque si no me equivoco también, eh, la pistola de la protagonista, de Aurora, tiene también nombre pensado en, en ese ámbito, por así decirlo, ¿eh? A ver, eh, la historia sucede en 1927, elegí esa, elegí la primera mitad del, del siglo XX porque siempre me ha gustado esa, esa, esa época, no los, los años 20, los años 30, incluso los, los 40, aunque obviamente luego llegó la, la Segunda Guerra Mundial y digamos que ya marco toda la historia del momento, entonces, eh, por ejemplo, la, los mediados 20, tengo pues obras que me han gustado mucho, por Corroso del Estudio Ghibli, por ejemplo, me gustó mucho en ese momento, entonces me gustaba mucho esa invitación Luego, por ejemplo, el, el arma de Aurora el, se llama el, el Copérnico, en este caso se llama así porque, porque el creador, que es un, un señor llamado Rachmaninoff, pues eh, le puso ese nombre, ese es... Digamos que hay elementos mezclados de astronomía, la protagonista es, es astrónoma, Aurora es astrónoma, entonces hay elementos mezclando astronomía y, y compositores clásicos también y románticos. Rachmaninoff, por ejemplo, es un compositor ruso. Eh, hay ataques especiales de, del arma que se llaman pues, eh, impulsor fotónico Händel, el creador de singularidades Vivaldi. Son, al final, pequeñas licencias graciosas que, que pongo, porque, bueno, al fin y al cabo, como es en el juego, pues <risa> puedo hacerlo un poco. Algo como un easter egg, ¿no? Algo como, como algo escondido ahí. Sí, a ver... Un detalle. Sin ver... Claro, son pequeños, pequeñas tonterías que quizá no tienen peso argumental, pero que, que bueno, al final cuando tienes que bautizar algún, algún elemento del juego, pues puedes inventarte totalmente un nombre, puedes basarte en, en cualquier otro elemento que conozcas, que te guste, que, que esté relacionado con el estudio, que no, etcétera. ¿Cuánto tiempo lleva el juego en desarrollo? Eh, los primeros bocetes, los primeros prototipos Tienen ya tiempo El primer prototipo más temprano es de 2018 Para que tengas una idea eh, Sí que es verdad que ha ido evolucionando bastante Al principio yo no estaba plena dedicación con esto Porque yo trabajaba de fotógrafo anteriormente Entonces compaginaba el, el tiempo con, con crear los prototipos Y a la vez aprender Porque uh, esto es un viaje de aprendizaje A la vez que desarrollas un título siempre... Siempre vas aprendiendo sobre la marcha, sobre las necesidades que vas teniendo y demás. Entonces, los primeros prototipos nacen en eso en finales de 2018. En 2019 empieza a perfilarse ya lo que sería la experiencia de, del título, con muchos cambios de mecánica. Originalmente pues, se parecía muy poco a lo que es ahora, eso también es, eso también es cierto. Y bueno, desde entonces, pues ahí sigo. Y ya linkeado con, con este tema, eh, yo te preguntaba el tema del desarrollo porque, si no me equivoco, lo estás desarrollando tú solo. Sí, a efectos prácticos, a ver, el desarrollo empecé solo, el core del, del núcleo de desarrollo estoy yo solo. Es verdad que últimamente tengo colaboradores externos eh, que me ayudan puntualmente. He tenido pues, gente que ha estado haciendo prácticas eh, conmigo, entonces durante unos meses pues, les asigno trabajo y echan una mano. Y luego hace relativamente poco, pues un, un colega que, que me dijo, oye, me apetecería aprender Unreal y demás, pues eh, se ha unido al proyecto, lo que pasa es que no puede dedicarle todo el tiempo que, que, que le dedico yo. Entonces, lo que es el núcleo principal del desarrollo, el Not Team, soy, soy yo. Iba a preguntarte que qué roles, qué cargos tenía cada uno, pero al ser tú, pues cuéntame. ¿A ti en qué cargos te ves más preparado? ¿En qué roles ves que pues, este se me va mejor, este no tanto, en este estoy aprendiendo...? A ver, técnicamente, yo siempre he sido más de la rama artística, modelado 3D, animación, texturizado. Por eso, fue una de las cosas que tuve en cuenta al elegir Unreal Engine, que es lo que es programación con blueprints, es mucho más amigable, es un sistema mucho más accesible para los que somos más de la rama de diseño. Entonces, eh, yo soy más de la rama de diseño. Es verdad que al final toco absolutamente todos los palos, excepto, excepto la música, que en ese caso sí que hay una compositora externa. Eh, pero aparte de eso, pues uh, programación, modelado, animación, sonido, toca hacer de todo, es un poco una locura, pero también es verdad que es un proceso muy bonito. La empresa, que es como tal The Not So Great Team, ¿nació con el juego? ¿Nació antes? ¿Nació más tarde? No, The Not So Great Team nació con, con el proyecto, con Aurora's Journey. Eh, el nombre en realidad eh, lo elegí intentando bajar las expectativas de la gente. <risa> Porque dije, si la gente espera poco, es fácil sorprenderlos para bien. ¿no? Entonces dije, bueno, de noche so Great Team, que además es un nombre con el que se puede crecer y acabar sin 200 de personas. Y funciona bien. Y sí, se, se creó a la vez que el, que el proyecto. Más allá de eso, eh, con el juego si no me equivoco... Eh, desde enero, ¿puede ser? ¿Estás trabajando con, con PlayStation Talents? Sí, señor. Eh, mi relación con PlayStation Talents empezó en realidad con los premios PlayStation el año pasado, de, de 2020, que participé en los premios PlayStation, eh, que organizan pues, todos los años, y, y acabé nominado a tres categorías. No gané ninguna, pero pero sí que es cierto que, que al acabar el premio me dijeron, oye, eh, preséntate si quieres al PlayStation Games Camp y, y a ver si... Si entras en el programa y demás, eso hice y efectivamente acabé siendo seleccionado junto a otros títulos más. Y ahí estoy, con el apoyo de PlayStation Talents actualmente, sí. Y el tema del apoyo ETC, que habitualmente hemos comentado lo, las, los recursos que os dan eh, a los desarrolladores de videojuegos, los, las ayudas de PlayStation Talents, etc., con los packs, con el marketing, etc., ¿cómo ha favorecido el desarrollo del juego? Bueno, a ver, yo tengo claro que la visibilidad que he conseguido y, y, y la atención que, que, que estoy consiguiendo uh, actualmente no la, no la tendría ni, ni, ni en broma si siguiese trabajando por mi cuenta. Más que nada porque más allá de, de, de, de, de posibles diferencias de enfoque que pueda tener una persona u otra, eh, lo que es el apoyo de, de un grupo como, como PlayStation Talents, y el nombre de PlayStation detrás que es fuerte y demás, pues... Uh, es un, es un apoyo, además te, te ayuda a pensar, oye, pues mira, estoy haciendo algo bien, ¿no? Porque hay gente que cree en el proyecto lo suficiente como para, para apoyarlo. Eh, y bueno, por otro lado, el soporte a la hora de, de hacer la versión para PlayStation es importantísimo porque yo, sinceramente, por mi cuenta, lo tendría complicado para conseguir los kits. Eh, hay un proceso uh, de adaptación del motor para que funcione con PlayStation, uh, Obviamente las PlayStation tienen sus, sus manías a la hora del desarrollo que hay que cumplir, en, en ese caso la verdad es que el soporte es bastante bueno y, y como digo yo lo agradezco un montón porque sin eso difícil lo tendría. Podría sacarlo en PC, que también saldrá en PC, pero, pero consola sería complicado. Y volviendo un poco, un poco atrás, quería que me comentases un poco eh, cómo ha sido el énfasis en los diferentes apartados. Sé que te lo he preguntado antes, pero quiero saber hasta qué punto el énfasis en el, en el diseño ha sido más importante que en el resto de apartados. Bueno, a ver, yo cuando conceptualicé lo que es el juego, tenía muy claro desde el principio que no iba a ser un juego extremadamente ambicioso. Porque, obviamente, cuando planeas hacer un juego y lo haces tú solo, como he soltado al principio, aunque como digo, al final he tenido, he tenido ayuda y demás, eh, tienes que priorizar ciertos aspectos. En mi caso, por ejemplo, al ser un poquito más de la rama de diseño, pensé, mira, voy a hacer un, un juego que sea gracioso de ver. Técnicamente no va a ser espectacular porque no tengo ni los medios ni los recursos ni posiblemente el conocimiento necesario para hacer un juego visualmente espectacular pero si consigo un acabado que caiga en gracia que la gente lo vea y, y, y le guste pues, pues eso que, que voy ganando ¿no? elegí un estilo bastante estilizado pues mezclando un poco cel shading con, con renderizado tradicional y demás entonces eh, como digo me basé bastante más en el aspecto visual las mecánicas luego claro han ido es una cosa que, que a veces cuando ya tienes una obra y estás prototipándola, surge la mecánica. Dices, ostras, pues es que en este caso uh, estoy probando y creo que se beneficiaría muchísimo el título si añadiese esto y esto otro. En un título así, el desarrollo es muy orgánico. No puedes basarte en un GDD que haces al principio y seguirlo a rajatabla, porque muchas veces te das cuenta que, oye, lo que habías conceptualizado no funciona y tienes que adaptar y demás. Entonces, uh, para mí... Intento buscar un equilibrio, un aspecto artístico que, que, que sea gracioso, una historia que sin ser espectacularmente relevante, pues, pues acompañe bien al estilo artístico y lo mismo con la jugabilidad. No voy a conseguir una jugabilidad uh, espectacular que, que digas, oh Dios mío, es lo mejor que he jugado en la vida, pero si lo combinamos todo, tenemos una, una experiencia que luego el jugador disfrute, pues, pues bueno, esa es, esa es mi meta intentaré conseguirlo yo he de decirte que el diseño de personajes como tal, sobre todo en el ámbito en el que más se ven, que es en el narrativo, en el tema de, de los cuadros de texto, eh, el diseño de los personajes se nota que lleva un trabajo detrás muy potente y verdaderamente, en mi opinión, son preciosos eh, lo cual me obliga a preguntarte, ¿te has inspirado en algún juego en específico, algún género, algo para crearlos? La verdad es que no, la verdad es que no, cuando empecé con el diseño... Uh, empecé, lo, los primeros prototipos de hecho utilicé un, un modelo 3D placeholder que tenía de un corto en 3D que hice hace bastantes años en, en un curso de, de 3D que hice pues que hará 7 u 8 años y entonces a la hora de diseñar los personajes pues primero tenía una imagen mental y tengo un concepto del personaje y, y surge digamos que, que es un poco curioso porque cuando llevas meses y meses y meses trabajando sobre un personaje, sobre sus diálogos y tal, te empiezas a formarte una imagen y esa imagen casi cobra vida, ¿no? Y, y parece que, que te, te exige que lo diseñes de una manera concreta. Por ejemplo, a, a Aurora, yo recuerdo que algunos sabios me decían, pero es que la has hecho muy tapada comparada con cómo hace la gente a los personajes femeninos. Y yo digo, ya, pero es que el personaje me, me, me, me, me pide, me pide que, que sea así. Y, y bueno, entonces, uh, por ejemplo, el concepto de Rachmaninoff, que es el científico, el concepto de Rachmaninoff en realidad es, más, es un poco cliché, es un, un científico un poco loco con, con, con el aspecto de abuelete. Eh, en el juego normalmente no se ve, pero, pero va con pantuflas, va por el mundo con, con pantuflas y, y demás. Entonces, bueno, son pequeños pequeños ellos. Bueno, luego nacieron los bueno nacieron luego no los robots, por ejemplo, son, son conceptos muy sencillos. Los robots. Están basados en, en, en formas uh, que tenía por la cocina, <ríe> directamente Por ejemplo, el lacayo, que es un tipo de robot está basado en una en una cápsula de una pastilla que me tenía que tomar un día y dije, oye, pues mira, una capsulita así es podría sacar una forma. ¿De dónde sale Ahí... la idea del lacayo? Porque es algo muy curioso, verdaderamente, que rompe mucho con el esquema de personajes de, del juego. Sí, a ver, originalmente el lacayo no existía. Cuando yo empezaba a hacer... Pruebas de los juegos, y es verdad que sí existían los robots con esa forma, pues un poco, un poco extraña y sencilla. Tenían esa forma, voy a ser sincero, por limitaciones técnicas también, porque dije: No puedo permitirme desarrollar 150 modelos 3D diferentes porque no voy a tener tiempo para hacerlo. Entonces dije: Mira, voy a buscar una forma, o sea, una forma de crear personajes relativamente variados con formas muy sencillas y, y volviendo, digamos, a, a la base, ¿no? Es un concepto. Entonces, el Lacayo nació de una mecánica, ni más ni menos. A Aurora, al principio, cuando empecé a integrar mecánicas, una de las que tenía era poder agarrar a los enemigos con el arma y lanzarlos. Y cuando estaba probando esto, dije, ostras, pues, la verdad es que sería interesante que, en lugar de ir agarrando enemigos y lanzándolos, tuviese un robot siguiéndola continuamente y pudieras interactuar con él, lo pudieras utilizar para, para el entorno y... El hecho de que sea rosa, sonrojado y con slips y calcetines, pues es una, no sé, supongo que es para diferenciarlo del resto de, de, de, de robotos ¿no? que hay por allí. Eh, yo siempre he dicho, el concepto del lacayo es el del hermano pequeño pesado que tienes, que te sigue a todas partes y te, te va dando la brasa y la brasa. Y es un cansino más mover, pero como es tu hermano y lo quieres, pues oye, mira, si lo, se lo vas pasando, aunque de vez en cuando le sueltas una colleja. Pues ese, ese es el lacayo dentro del juego, ¿no? Es un personaje que sí Aurora continuamente, es muy pesado, pero bueno, Aurora le tiene cariño, el jugador, pues bueno, veremos si le pilla cariño, si lo odia brutalmente, si lo odia no hay problema porque lo puedes lanzar contra los enemigos y le puedes dar collejas en algunos minijuegos, entonces hay, hay para todos. Más allá de, de la dificultad que pueda suponer desarrollar un juego por ti solo, que de verdad te admiro por ello porque no tiene que ser fácil, ¿qué obstáculos te has encontrado a la hora de, del desarrollo del videojuego? Bueno, yo creo que hoy en día, siendo sinceros, el obstáculo más grande que se puede encontrar cualquier persona que se ponga a desarrollar un videojuego, ya sea individual o en grupo, es conseguir que haya gente que le importa ese juego. Porque una de las de las, digamos, de las desventajas de la democratización del desarrollo de videojuegos, que hoy en día, pues la verdad es que es bastante accesible. Cualquiera con un ordenador que quiera aprender a hacer juegos puede, de forma gratuita, incluso, porque hay millones de cursos gratuitos y demás. El problema es que precisamente esa cantidad de desarrollos hace que sea muy difícil, muy, muy difícil encontrar un público, porque obviamente el, el gran mercado está dominado por los AAA, contra un AAA nunca vas a tener nada que hacer, y el mercado indie pues cada vez, por suerte también, es, es mayor, hay más ofertas y demás, pero también precisamente por eso es más difícil destacar, más difícil que encontrar un público de, ostras, pues mira, a esta hora me interesa. Entonces hay que hacer un esfuerzo para, para intentar hacer que esa obra, digamos, tenga, tenga algo que, que haga un poquito llamar la atención. A veces se consigue, a veces no. Yo no sé si, si lo estoy consiguiendo, ¿no? La verdad es que hago, hago lo que puedo. Es lo único que podemos hacer los desarrolladores indie nobles, porque tampoco tenemos un, un feedback previo de este juego que he desarrollado ha funcionado bien, voy a tirar un poco por, por, esta, por esta línea, ¿no? Pero bueno, eh, al final se trata de hacer el juego que... que que puedas hacer que tú como sujeto puedes hacer, por, ya sea por tus experiencias, por tu, por tu forma de pensar y diferenciate un poquito de, del resto, aunque sea de un mismo género y cruza los dedos para que haya gente que, que conecte con esa forma de, de desarrollar. ¿Qué tienes pensado de, de cara a futuro? Porque llevas desarrollando el juego desde 2018, has dicho, bueno, el diseño, etc., la, las ideas desde 2018, llevas trabajando con GameCamp desde, desde enero de, de este mismo año, desde este 2020. ¿Qué, ¿Qué tienes pensado ahora? Estamos a finales casi de 2020, o sea, de 2021, perdón. Eh, ¿Tienes 2022 por delante? ¿Qué, ¿Qué ideas tienes? ¿Qué tienes pensado? Bueno, y ahora, para, ahora mismo me, me estoy centrando a 100% en lo que es terminar el desarrollo del juego, que espero ter, terminarlo en los próximos meses. Espero, soy optimista, sinceramente, pero sí. Uh, y tengo muchísimo trabajo, tanto terminarlo como tema de, de marketing y demás, porque obviamente el hecho de desarrollar un juego no es solo desarrollarlo. Como digo antes, tienes que conseguir que la gente lo conozca. Entonces, mi plan a corto plazo es eso, terminar el juego... ...a intentar que, que bueno, la gente lo conozca y que al que le guste pues que, que se lo compre. Y luego de cara a futuro, la verdad es que pues eh, estoy abierto a muchas posibilidades. Si el juego funcionase, la verdad es que me gustaría hacer una, una secuela... ...porque es verdad que hay muchas ideas siempre que se te quedan en el tintero... ...por, por temas de, de, de tiempo, de, de obviamente te tienes que ajustar a un calendario... ...no puedes eternizar un desarrollo y tienes que cortar por algunas partes y dices oye pues mira esta idea que me gusta pues no la voy a hacer ahora si hay una segunda parte pues la desarrollaré en la segunda parte entonces hay muchas cositas que, que pienso me, me gustaría poder hacer esto si el juego no funciona lo suficientemente bien como para secuela pues supongo que me plantearé otro título pero desde luego eh, seguir haciendo juegos voy a seguir haciendo juegos es verdad que, que llego al, al mercado de los videojuegos muy, muy tarde comparado con la mayoría de, de gente joven que está empezando porque yo estoy rozando ya los 40 pero bueno, al final, eh, precisamente por eso tengo que ponerme las pilas. Bueno, de todas maneras, el sector de los videojuegos es algo que está completamente en auge y en este caso la edad no importa en absoluto lo que, lo que importa como tal, es lo que, lo que ofrezcas. Y creo que en eso te, te distingues bastante del de, de resto de gente, porque sí que es verdad que es un sector muy saturado, pero aún así... Tienes, tienes ese hueco, por así decirlo. Eh, me has dicho que estás pensando en el, en el final del desarrollo del videojuego, así que no te voy a preguntar por fecha de lanzamiento, voy a ser bueno, pero sí que te voy a preguntar si tienes pensado lanzar alguna demo, alguna beta, si lo has hecho ya en el Steam Next Fest, a pesar de que no te he visto por ahí. No, a ver, en Steam en realidad estoy preparando ahora los trámites para poder crear el, el perfil dentro de, de Steam porque no he tenido, es que sinceramente no he tenido tiempo para, para hacerlo previamente y la verdad es que quiero hacerlo cuanto antes porque obviamente cuando cuanto antes tenga presencia por ahí pues, pues mejor la gente empezará a verlo y demás. Tema de demo, pues la verdad es que no me lo he planteado aún, no lo descarto, sin duda no lo descarto, pero no, no lo sé, no sé si voy a hacer una demo... Me gustaría, si tengo tiempo, pues al final es la forma más honesta de presentar un juego, ¿no? Que la gente lo pruebe, vea si conecta con la propuesta y a partir de ahí, pues si conecta, pues se la compra. Eh, pero también es verdad que preparar una demo, subirla y demás es trabajo y, de nuevo, con, siendo un, un trabajo así, un equipo pequeñito y demás, es, es, es complicado. Pero como digo, es algo que no descarto y, y si puedo, si puedo, lo, lo haré, sin duda. ¿Tienes alguna campaña de marketing pensada más allá de, de la que te ofrece PlayStation? La verdad es que no. <ríe> Voy a serte muy sincero. El tema de marketing, el marketing y yo no somos muy amigos. Soy, soy muy tonto en temas de marketing. Entonces, de hecho, incluso en redes sociales, yo soy, yo soy un dinosaurio, yo me quería redes sociales para... Para, para intentar pues, dar un poquito de visibilidad al juego y demás. Para tener y, presencia, ¿no? A fin de cuentas, que es lo que importa hoy en día. Ni más ni menos, pero tuve que preguntar a todo el mundo, oye, ¿esto cómo funciona? Porque yo Twitter no lo he tocado ni con un palo en, en <risa> desde que se ha creado. Entonces, eh, sí que es verdad que voy a planear algo, voy pues a trabajar un poquito en ello. Y de hecho te voy a empezar prontito porque estamos ya encarando la recta final y demás. Pero seguramente es algo que empiece a preparar de cara a noviembre, diciembre, para, para el lanzamiento ya a principios del, del año que viene Que ya sí, te adelanto que más o menos La idea es publicarlo durante la primera mitad de, de 2022 No sé exactamente la fecha Porque hay muchas, muchos factores Algunos de los que tengo control, otros de los que no pero, pero sí que me gustaría que no se largase mucho más Más que nada porque también eh, Si no sale el juego, pues eh, Yo estoy un poco a dos velas ¡Ja, <risa> Bueno, eso ya es más precisión de los que nos ofrece mucha gente, así que agradezco. Eh, así que para ir finalizando, quiero así un poco, en plan, en cortito, vende tu juego al público, tal cual. Vende tu juego al público, muy bien. Eh, compraos mi juego. Punto. No, <risa> pero más aparte, eh, si lo que buscáis es una historia sencilla, no que no busquéis salvar el mundo, sino acompañar a a una chica que, que busca el paradero de su padre a la vez que, que os enfrentáis pues, a, a criaturas tontísimas y participáis en minijuegos variados y, y escucháis las historias de diferentes personajes y demás. Eh, será un juego con narrativa ligera. Eh, la mecánica no será muy profunda, pero sí espero que será bastante divertida. Eh... Eh, yo estoy seguro que habrá gente que lo, que lo disfrutará y, y os animo que como mínimo si como digo saco demo la, la probéis y si no pues os lo compráis igualmente pues os recordamos ahora sí para terminar, Aurora's Journey and the Pitiful Lucky próximamente disponible para PlayStation y para PC. Estad atentos a las redes de The noche so great team para enteraros de las últimas noticias sobre el juego. Muchas gracias por estar con nosotros José Luis y gracias también al resto del equipo, colaboradores de ETC, que a fin de cuentas sobre todo eres tú, pero aún así el, el resto de gente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por, por escucharme.